les invito a empezar con ejercicio igual de alta observación el tema de hoy es relativo a, la, a las acciones y cómo puedo avanzar en el camino correcto entonces la primera propuesta es utilizar en esta hoja podemos no necesito hacer esta columna pero voy a demarcar más o menos Aquí al centro como que un espacio donde ustedes puedan hacer una lista con las acciones que ustedes realizaron en el día de hoy desde el inicio en el momento que ustedes despertaron pasando por el largo, el largo del día en la casa en el trabajo donde en los espacios donde ustedes estuvieron con la gente que ustedes estuvieron, tratando de hacer, no tan detallado, que tarde muchísimo tiempo, pero poniendo las acciones importantes. Se en la casa antes de salir, después que salieron, cuando regresaron, hasta el momento que están ahora, como unos tres minutitos. Entonces, aquí al centro están las actividades, las acciones, y aquí... Al lado izquierdo de la hoja como sería antes aquí eh, podrían señalar de estas acciones cuáles de ellas ustedes realizaron eh, a, en dirección a ustedes mismos como un alto cuidado eh, como hacer como un cuidado para la salud mental, física, emocional, o como una acción de sostenimiento del propio cuerpo, de sostento, sostento, sostenimiento. Entonces, ¿cuáles de estas acciones ustedes realizaron dedicados a ustedes mismos y cuáles de estas acciones ustedes realizaron para cumplir con responsabilidades hacia los demás? Entonces, como dividiendo en dos hacia mi mismo y hacia los demás. Sí, sí, básicamente. Entonces puede poner como una letrita, yo mismo o mi Y o yo y al ladito como hacia los demás, cumpliendo algún tipo de responsabilidad con las personas de la familia, o los compañeros de trabajo, vecinos, comunidad. Listos entonces ya hicimos eh, un repaso de qué hicimos hoy dedicados a qué y ahora vamos a ver en qué conciencia lo hice entonces podemos utilizar los, los lápices de color entonces hay dos colores cada uno y ustedes escogen qué color quieren usar pero podemos dividir en dos estados de conciencia y este ejercicio uno va a necesitar ser muy honesto este ejercicio es personal para ustedes mismos y cada uno de ustedes va a refleje, pre, reflexionar si esta acción yo lo hice en base al ego o algún tipo de influencia externa de los demás o lo hice en base a un sentimiento puro honesto verdadero desde el corazón voy a dar un ejemplo me desperté pero voy a poner la acción de estoy me vestiendo entonces eh, la acción de vestirme yo voy a elegir una ropa será que estoy haciendo en conciencia eh, de cuerpo en sentido de que en base a mi ego quiero ser más atractiva a las personas <coughs> O me estoy dejando influenciar por el gusto de alguien. Ay, fulano de tal me gusta ver vestida con esta ropa. Entonces, ya, voy a poner esta. O estoy haciendo con un sentimiento puro, honesto. Voy al trabajo, esta ropa es muy cómoda. Nada más me va a permitir realizar bien lo que tengo que realizar. Este es un ejemplo corriente y tratar de aplicarlos en cada una de las acciones que ustedes escribieron si ustedes sienten que lo hicieron en base al ego o alguna otra influencia externa, externa lo, lo, lo pinto de un color y se siente que hicieron en base a un sentimiento puro, honesto, verdadero le pintan otro color entonces la listita va a quedar con colores distintos puede dejar sin, sin color entonces ya tenemos una serie de informaciones lo que realicé destinada a mí mismo hacia los demás en qué conciencia lo realicé y ahora escribimos a la parte donde ya estaba escrito destinada a qué como que fue que sentí a realizar estas acciones puede eh, resumir en una palabra en un sentimiento que que fue el predominante a realizar tales acciones listo Sí. y echando una mirada al, al resultado del ejercicio quieren compartir algo que fue que observaron si se dieron cuenta de algo de manera general si eso les apuntó algo que les pareció interesante Sí, sí. Si sí, esta palabra es importante, el balance de las acciones hacia el cuidado hacia mí mismo o hacia cumplir las responsabilidades con los demás. Si no cuido de mí mismo, ¿cuál va a ser la cualidad de las acciones que realizo hacia los demás? El balance es muy importante y interesante que, que se haya observado. Alguien más observó. Está difícil entonces. ¿verdad? <risa> y en relación al, al, no solo al tipo de actividades que realizo y no solo si es del modo automático o no en relación al estado de conciencia si hay mucha influencia de los demás o el ego como que direcciona la calidad de la acción cómo sintieron el estado de ánimo se queda influenciado cuanto más uno se deja influenciar por eso, más sentimientos negativos y más acciones con este tipo de calidad que uno realiza y al final del día, esto se va sumando y cuál es el estado de uno. Sí, también es físico. Pero la idea de, de esta primera parte del, del ejercicio es hacer un registro, que, porque a veces uno no se da cuenta de las acciones que uno realiza durante el día, lo hace de manera automática o a veces no se da cuenta en qué estado de conciencia uno lo realiza. Y no solo qué, pero cómo influye en la calidad de nuestras acciones. ¿Y por qué es importante poner atención a eso? Sí, ahí es, todos ya escucharon esta frase de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no seres humanos tratando de tener experiencias espirituales es decir, si somos un ser espiritual somos energía y cuando entramos en contacto, interactuamos con la materia y a través del cuerpo la energía se expresa eso es una acción y el impacto de la acción en nuestra vida es gigantesca y uno tiene que conocerlo y para eso uno también tiene que, eh, por poder conocerlo, uno puede direccionar qué vida cada uno quiere vivir. Entonces, cuando uno habla en acción, luego viene en la mente el impacto de la ley del karma, por ejemplo, que toda la, rea, toda la acción que realizo va a tener una acción en retorno. Es como una semilla que siembro y que es que voy a cosechar. Entonces, la ley del karma no se refiere solo al tipo de acción, pero principalmente cuál conciencia tengo, cuál intención tengo por detrás de la acción que realizo. Si mi conciencia está relacionada más al ego, a, la una, a una imagen falsa, no soy... Voy a expresarme a partir de mis deseos temporales, a veces de, mi de, de mis debilidades y la calidad de mis acciones va a provocar sufrimiento a mí mismo y hacia los demás. Si puedo re realizar acciones en un estado en que soy consciente de que soy este ser espiritual, ¿qué tipo de acción voy a realizar? solo lo que va a traer beneficio hacia mí mismo y hacia los demás con esta pureza y honestidad desde el corazón conocer a la idea del calma nos, nos da más valor o nos hace dar más valor a las acciones que realizamos y nos hace conocer o saber que eso va a haber un regreso un retorno puede ser externo, pero la acción que realizo también me hace un retorno interno, porque cada acción que realizo me genera una impresión, genera una impresión muy profunda en el alma. Por ejemplo, ¿ustedes ya sintieron alguna vez que realizaron una acción que a ustedes no les gustaron haber realizado y que causó sufrimiento a ustedes mismos y a alguna persona más? ¿Y que tal vez esta acción le ha generado un sentimiento de culpa o, o de mucha tristeza y esto muchas veces uno carga por toda la vida y esto afecta la calidad de las relaciones esto afecta como yo veo a mí mismo y el opuesto también cuando yo puedo realizar una acción de manera honesta, desde mi corazón sin expectativa de tener un retorno, nada más lo realizo por saber que es correcto y lo, lo realizo por, por la satisfacción de poder actuar desde mi especialidad, sin ningún esfuerzo sabiendo que esto va a contribuir a las demás personas y al mismo tiempo va a generar en mí un aumento progresivo de esta especialidad entonces esto imprime también en el alma esta especialidad se fortalece me, me hace desarrollar virtudes internas me hace estar más rico, más denso adentro entonces la acción que realizo genera este impacto profundo adentro de mí y también afuera entonces tiene mucha importancia en mi vida y en la vida de las demás personas por eso hay que tener mucho cuidado con que con que yo realizo las cosas que realizo y dar importancia a la semilla de las acciones ¿cuál es la semilla de las acciones? ¿Qué, ven, qué viene por detrás de algo que realizo la intención. la intención los pensamientos cuando yo pienso algo estos pensamientos van a generar un estado de conciencia si yo pienso algo ordinario, corriente, a veces puedo generar un estado de conciencia muy ordinario yeah, yo soy yo soy mi papel y voy a hacer las cosas así o me veo de manera ordinaria también y eso va a afectar mi actitud voy a tener una actitud corriente ¿qué es mi actitud es el ánimo el es el ánimo con, con la cual yo actúo o me genera un tal comportamiento cómo me voy a comportar con una actitud ordinaria, corriente ok, puede ser normal, pero voy a estar abajo de lo que yo realmente puedo hacer o puedo expresar y esta actitud va a afectar va a afectar mi visión mi mirada hacia el mundo cómo yo percibo cómo yo capto las situaciones que paso a mi alrededor y se veo todo de manera ordinaria cuál va a ser la acción que voy a realizar en esta condición ordinaria, corriente o sin tanto potencial de expresar que realmente soy, sin tanto potencial de alcanzar lo que realmente quiero en mi vida si es que quiero algo porque a veces no paro para pensar y nada más vivo pero no cultivo lo que realmente quiero para mí esto exige un esfuerzo pero es un esfuerzo digno y, y que uno tiene satisfacción en hacer porque sabe que va a tener un retorno y mismo que no ver a veces uno no hace por el retorno pero es inmediato que uno siente un contentamiento que es distinto de un contentamiento cuando uno recibe algo externo algo físico material que luego este contentamiento se va y genera otra necesidad es, yo siento que el correcto está como a veces, a veces no es que sea correcto si alguien está haciendo algo yo tengo que intervenir el correcto a veces no es no es eso, es yo cuidar de mi estado primero cuidar de mis acciones y hacer a partir de ahí desde el corazón puro y honesto algo, y este hacer algo puede ser no hacer en acciones puede ser nada más desearle que, que mandarle buenos deseos para que, que pueda cambiar pero de una manera sutil no, no necesariamente actuando contra o haciendo con que la persona haga lo que usted quiere que ella haga pensando que para usted esto sea correcto pero es algo que viene desde la conciencia el problema es que a veces uno actúa en base al ego, pensando que no, es, es mi hija, es de mi familia y yo quiero el mejor para ella, si ella no hace eso yo voy a sufrir, entonces es, es muy sutil y poder investigar de dónde, de, de qué tipo de conciencia sale eso, o se sale del conciencia del alma, de esta pureza del corazón, uno va a aceptar, va a comprender y va a apoyar distintamente de, de una actitud en base del ego que quiero que por ser mi familia debería actuar así para que la familia no sufra y yo tampoco y a veces puede ser un caso de que realmente actuar correctamente de acuerdo con la conciencia te cueste mucho porque muchas personas a veces te van a rechazar porque usted está haciendo eso haga igual que nosotros para que todos sintamos bien entonces a veces hacer algo correcto demanda mucha es muy costoso entonces uno tiene que tener la plata para pagar este costo pero no es algo material es algo sutil interno, uno tiene que tener virtud y fuerza espiritual para bancar esta acción correcta para que el costo uno pueda mantener porque sabe que la conciencia va a estar tranquila haciendo eso y no por ser más barato y más fácil voy a actuar como los demás esperan que yo actúe así no voy a tener el costo de de mantener mi posición pero de esta manera voy a disminuir mi fuerza espiritual voy a voy dejar de cultivar la virtud que necesito el poder que necesito para utilizar en este momento entonces cada uno de nosotros va a, va a pasar por situaciones distintas pero la idea es que uno pueda hacer esta observación hicimos este registro hoy con este tiempo pero que esto pueda ser algo eh, más frecuente en nuestras vidas y este tipo de, de cuestionamiento por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y, que, y con qué conciencia lo hago, sabiendo el impacto que eso va a tener en mí mismo y en los demás. Sí, yo siento que independiente de la situación, si otra persona va a hacer o no, o si, tiene que salir algo de usted va a hacer porque es correcto o, o usted va a hacer porque es lo que uno tiene que hacer, y independiente si otra persona va a hacer o no, y usted se siente bien haciendo y te va a generar, un, te va a hacer cultivar dentro de usted una virtud o algo que usted pueda sentirse más fortalecido, pero el ejemplo también es como... Eh, Pensar también, ¿por qué usted está haciendo eso? ¿Por qué usted quiere ser asistencialista o porque es una manera que usted pueda dentro de su día a día expresar alguna especialidad suya o, o ¿verdad? porque uno puede en esa situación contribuir de, de diferentes maneras. Entonces también es profundizar, ¿por qué usted contribuye de esta manera y no de otra? Entonces como cada cosita uno puede ir más hacia adentro y cada investigación que uno puede hacer alcanzar algo más profundo es conocer un poquito más de uno mismo y de dónde viene todo esto que sale de uno porque las acciones que uno realiza también eh, expresa lo que uno es qué es que uno quiere expresar de uno la, la, la parte mejor o la peor la debilidad de uno o la fortaleza de uno y cuanto más uno puede expresar y donar lo que uno tiene de mejor más esto va creciendo pero cuanto más uno expresa a partir de la debilidad más débil uno queda y más de las personas uno necesita entonces es, no hay yo no te voy a responder si es correcto o no, pero es, es, es algo de, de, de investigar y a partir de cada situación verificar todo esto que está por detrás de que a veces uno no quiere ver o no quiere dar atención pero cada pequeña acción que uno realiza va a tener un impacto y estar consciente de eso porque esto va a determinar la vida que quiero tener va a determinar a dónde quiero llegar mi destino entonces vimos que los pensamientos son las semillas de mis acciones están relacionados con la conciencia que tengo de quién soy yo si soy una identidad física relacionada al papel, al rol, a algo temporal o si es a partir de mi identidad espiritual eterna llena de virtudes eso va a afectar la conciencia con que hago las acciones afecta mi actitud mi visión, mi forma de percibir el mundo y ahí voy a actuar entonces ¿cómo puedo hacer con que mes, mis pensamientos me ayuden a mantener una conciencia más elevada, más espiritual más cerca de quien realmente soy? Porque ahí estamos cuidando desde atrás, no estamos actuando al final. ¿Cómo puedo hacer para mantener tal tipo de pensamiento? ¿Y qué tipo de pensamiento tengo que tener para que esto me ayude a generar este estado de conciencia? Pensamientos ordinarios. Ay, hoy uy, uy, uy, voy a cenar eso. Y oh. Ah, qué bonito, qué okay, reloj. Porque en todo momento algo pasa en mi mente. En todo momento algo está pasando. Algo está pasando ahora en la mente de ustedes. Cuando ustedes salgan, igual va a pasar algo. En el camino, cuando ustedes estén en casa, antes de dormir, siempre algo va a pasar en la mente de ustedes. Entonces, darse cuenta de lo que es que está pasando en la mente y poder elegir lo que ustedes quieren mantener en la mente, va a hacer diferencia en eso. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento uno puede mantener en la mente para que esto ayude a crear esta conciencia del ser espiritual teniendo una vida humana? alguien arriesga bueno aquí en la escuela ya aprendemos, verdad, que hay varios tipos de pensamientos positivos negativos corrientes, ordinarios los, los que son útiles los que son inútiles y vemos que pensamientos también eh, son energía y a veces gastamos mucha la energía con pensamientos inútiles o causamos hasta daño con pensamientos negativos pero lo que hacemos además de, de cuidar del tipo de pensamiento es poder crear un pensamiento distinto un pensamiento elevado un pensamiento que está relacionado con el conocimiento espiritual entonces, saber que yo soy un alma, poder tener esta experiencia a través de la meditación, saber que tengo virtudes, saber que puedo conectarme con la Fuente Suprema y recargar, recargarme de estas virtudes, saber que tengo un papel especial, porque soy un alma diferente de todas las demás, y solo yo tengo esta especialidad. Y a partir de esto puedo contribuir no solo para mi vida como para la vida de los demás. Saber que yo soy eterno. Saber que siempre he existido. Saber que estoy utilizando este cuerpo para realizar un papel y lo voy a hacer de la mejor forma posible. Pero este papel no me define. Entonces con este tipo de conocimiento que uno no aprende a veces en la escuela, nadie nos enseña, pero, pero aquí tenemos la oportunidad de estar en contacto y poder traer estos pensamientos en mi mente para poder revolver un poquito más de profundidad, profundizar un poquito más qué qué esto significa. ¿Qué significa ser un alma viviendo en un cuerpo en este mundo físico? como que este tipo de pensamiento tenerlo en la mente mientras uno camina ver otras personas no solo su cuerpo físico pero, pero ver que también son un alma y comprender desde esta perspectiva genera en la mente una actividad distinta genera pensamientos de una reflexión que nos hace caminar también hacia adentro nos hace extraer de esta información que a veces puede ser simple, ay yo soy un alma! puede hacer con que uno extraiga de esto una experiencia un conocimiento sobre uno mismo que nadie más tiene es un conocimiento que me realiza, me trae una alta realización y que me puede hacer transformar desde adentro y que eso impacta sobre mi conciencia porque lo estoy haciendo de otra perspectiva no de la perspectiva que antes a veces yo hacía una perspectiva más física, temporal más ordinaria o corriente puedo elevar un poco más esta perspectiva elevar un poco más el conocimiento que tengo de yo mismo de las acciones que puedo realizar y del impacto que puedo tener sobre mi vida ¿Todo bien? Sí, ¿qué les parece? Entonces, si, si yo sigo con estos pensamientos ordinarios relacionados, no es que son malos, son a veces ordinarios y, y, y recurrentes. Y, y, ¿Qué es qué es que esto genera además de agotarme? Como pasó a veces, Ah, por la mañana estoy bien, por todo el día, uy, me agoto y por la noche, ¿verdad? Por, ¿Por qué genera este tipo de cambio? Este tipo de pensamiento nos agota y nos genera preocupaciones. Y de tanto tener preocupación, uno ya no duerme, uno tiene problemas con las relaciones. ¿Cómo una persona preocupada actúa? ¿Cuál es la expresión de una persona preocupada? la forma de hablar, la forma de la mirada, el rostro, pero el contrario, si no son más pensamientos ordinarios, son pensamientos más profundos, reflexivos, elevados, desde el conocimiento espiritual, que uno revuelve, tiene esta experiencia y hace esta transformación desde adentro me voy a sentir más liviana, no voy a tener esta preocupación, la situación está ahí, sea buena o mala, está, pero siento que estoy listo para manejar la situación que sea, para poder relacionarme con la persona que sea, independiente del de ambiente externo, yo siento que estoy capaz de manejar bien las situaciones, no es que ignoro que haya las situaciones y todo, pero no dejo que esto me llene de preocupaciones que a veces no me ayudan a resolver nada, pero el contrario sí, se genera este estado más elevado, con esta conciencia más amplia de quién realmente soy, me empodero de virtudes, siento que soy capaz de resolver cualquier problema, o siento que soy capaz en este espacio de encontrar una solución, entonces mi vida es como más eficiente y así puedo conducirla más conscientemente hacia la dirección que quiero entonces para encerrar teniendo esta mirada de lo que vimos hasta ahora del tipo de acción de la conciencia que tengo a realizarlas ¿Cómo me siento realizando todas las acciones? Voy a poner arribita, no sé si hay campo, pero ¿qué es que yo más quiero para mi vida? Aquí, arribita de la lista, si hay campo. Se me olvidó de decir para reservarlo. Y es que más quiero para mí en mi vida? Una palabrita. Listo. nadie puso una casa nueva, verdad pero puede ser que sí pero la idea es que si es algo físico poder tener presente que es el intangible que me hace querer ese físico porque quiero sentirme seguro, porque quiero ser feliz de poder, verdad puede ser algo físico, pero estar presente de que hay algo intangible ahí que está por detrás de este querer físico. Entonces, mirando esto, y teniendo este intangible que está por detrás, voy a observar otra vez esta lista de acciones y en esta columna que está vacía voy a llenar cómo puedo transformar o sea, mis acciones, o sea, la conciencia con que realizo, o sea, el sentimiento que tengo a realizar. ¿Cómo puedo transformar eso para poder estar más cerca y en la dirección de esto que yo quiero para mi vida? Entonces, pueden hacer como ustedes quieran, acción por acción, o, o puede ser de una manera general, algún apunte, algún registro. Es como un darse cuenta, observar, sentir que soy capaz de transformar y realmente dar el paso para transformar, comprometerse con su propia felicidad. ¿Listo? Sí. Hacemos un momentito de introspección. puede dejar la hojita de lado Eso. sentamos nuevamente de manera cómoda igual podemos tomar una respiración profunda y poco a poco volviendo la atención hacia el cuerpo sintiendo profunda gratitud por este instrumento que me permite realizar las acciones por las cuales yo, el alma, puedo actuar en este mundo físico, relacionarme con diferentes personas, expresarme desde el ser verdadero que soy y en esta conciencia de ser un alma un ser espiritual y temporariamente está presente en este mundo físico. Dejo este cuerpo como si fuera un traje, y permítome ir más allá, hacia un espacio de luz una dimensión espiritual mi verdadero hogar donde allí no necesito más actuar solamente soy que realmente soy en este espacio de luz de silencio y de profunda paz Siento la presencia del Ser Supremo, mi Padre espiritual, que me recibe y me acepta como realmente soy. El océano de paz, el océano de dicha, el océano de amor, me da como herencia todas sus virtudes y me llena con su poder. experimento tal plenitud que siento que ya no necesito nada más y así Sintiéndome tan pleno, voy volviendo hasta este mundo físico, sintiéndome nuevamente dentro de mi cuerpo. Observo que hubo una pequeña transformación. La voy a mantener y la voy a cultivar para que cada vez más esta experiencia esté presente en mi vida y poco a poco voy volviendo a este espacio y regreso al aquí y al ahora muchas gracias. Todo bien. Espero que hayan disfrutado y que les pueda inspirar en las acciones que ustedes van a realizar en toda la semana.